Esta grabación es para ti con mucho amor de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 269. Mi vista va en busca de la faz de Cristo. Te pido que hoy bendigas mi vista. Mi vista es el medio que tú has elegido para mostrarme mis errores y para poder ver más allá de ellos. Se me ha concedido poder tener una nueva percepción a través del guía que tú me diste y mediante sus lecciones superar la percepción y regresar a la verdad. Pido la ilusión que transciende todas las que yo inventé. Hoy elijo ver un mundo perdonado en el que todo lo que veo me muestra la faz de Cristo y me enseña que lo que contemplo es mío y que nada existe excepto tu santo Hijo. Hoy nuestra vista es bendecida. Compartimos una sola visión cuando contemplamos la faz de Aquel cuyo ser es el nuestro. Somos uno por razón de Aquel que es el Hijo de Dios, Aquel que es nuestra identidad. Mi vista va en busca de la faz de Cristo. Amén.